Y hola gente, ¿cómo están? Yo soy Citra y hoy les vengo a mostrar un video que trata sobre qué Pokémon sería cada integrante de Karmaland O bueno, voy a mostrar solo algunos, porque si veo que este video es bastante apoyado pues voy a seguir, subir una segunda parte. Y pues eso, cabe destacar que para hacer la elección de qué po del Pokémon que será un integrante de Karmaland voy a guiarme en la apariencia... Y si tiene algo que ver con la persona o con el personaje que representa en internet. Y sean ustedes bienvenidos a la sección de mi canal Saludos Cítricos. La sección donde me dedico a saludarlos a ustedes en mis videos. Obviamente cumpliendo algunos requisitos que en breves les explicaré. Así que bueno, el primer saludo de este video es para Alex xxx Alex un gran saludo para ti bro gracias por haberme comentado y bueno aquí tienes tu saludo el segundo saludo es para Dimian GD, un saludo Dimian un saludo muy grande que me comenta un comentario que dice mucho texto pero en realidad es poco texto, así que bueno un saludo para ti Dimian y espero te haya gustado y el tercer y último saludo es para John Rex Gamer Youtube Carita Feliz que me dejó un comentario que dice, está buena la idea, ya espero para los capítulos. Un gran saludo para ti y un gran saludo para todos los que vean esto, estos videos. Y bueno, gente, básicamente los requisitos para que sea saludado en el siguiente video es tan sencillamente como comentar algo relacionado con el video. Y simplemente tienes que estar al pendiente de mi canal, para eso te recomiendo suscribirte y activar la campanita para cuando yo suba au, para cuando yo suba video y muy probablemente ahí tengas tu saludo. Así que nada gente, yo soy Citra y los dejo con el video. Como pudiste, como pudiste leer en el título, el integrante principal de Carmaran de este video es nuestro papi. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Si no has roto nada! ¡Para! ¡Para! ¡No puedes, Vegeta! Sí, pero qué cerdo. Vegeta no solo destaca por todas las veces que ha dicho que algo es ilegal. Madre mía, esto es ilegalísimo, esto es ilegalísimo. Sino también porque a lo largo de su historia ha hecho cosas que lo caracterizan y que se pueden relacionar. Relacional. Dios mío, ya empezamos. A lo largo de su historia, ha hecho cosas que lo caracterizan y que se pueden relacionar. Por ello, les enseñaré algunos Pokémon que podrían relacionarse con Vegeta de acuerdo a todo lo que tenga que ver con él. Mira, para que me entiendan mejor, relacionaré a Vegeta con un Pokémon por su físico, color, personalidad y más cosas que se relacionen entre el Pokémon y Vegeta. Así que, sin nada más, damos inicio al video. El primer Pokémon que podemos relacionar con Vegeta es Sableye, simplemente porque de lejos se ve que este Pokémon es morado y concuerda con el color de Vegeta. También, fijándonos un poco más en el Pokémon, la Mega Evolución de Sableye tiene un estilo como de cristal que se parecería a un diamante del Minecraft. Sé que puede parecerles tonto, pero si te pones a pensar en esto, puede llegar a tener un poco de sentido, ¿no? El siguiente Pokémon que podemos relacionar con Vegeta es Salamence. De primeras, puedes ver en este Pokémon que te impone respeto y te da un aire de liderazgo. Pero no solo eso, sino que en su primera evolución, que es Vagon, según datos de la Pokédex, esto yo no me lo invento, pueden investigarlo por ustedes mismos, este Pokémon anhelaba volar, y al no tener las alas, pues te cuento que no podía, wow, no podía volar simplemente porque no tenía alas, no tenía cómo hacerlo, y, y, y no podía. Pero al evolucionar en su última pues, fase, en su última evolución, se convierte en un dragón y se podría decir que al fin cumplió su sueño de poder surcar los aires de la manera que siempre deseó. De todo esto podemos ver un caso de persistencia, firmeza y determinación, y bien... ¿Qué tiene esto que ver con Vegeta? Mira, te cuento, desde que conozco a Vegeta, pues como por 2014, la mayoría de su contenido siempre ha sido Minecraft. Vale gente, editando este video me di cuenta que aquí dije una chorrada porque dije desde, desde que lo conozco la mayoría de su contenido siempre ha sido Minecraft. Pero déjenme decirles que eso no es cierto. Investigando un poco en su canal me di cuenta de que sus primeros videos eran completamente cosas que no eran Minecraft. Aquí lo pueden estar viendo y nada, disculpen ese error y sigamos con el video. Básicamente siempre Vegeta ha subido Minecraft desde que yo lo conozco. No sé si en algún momento llegó a subir a otro tipo de contenido, pero desde que yo personalmente lo conozco, Vegeta siempre ha subido Minecraft. Incluso en los años 2016 y 2017, que pues en ese tiempo Minecraft estaba medio muerto, casi no recibía visitas. Y. Y adivina, Vegeta hasta el día de hoy sigue subiendo videos de Minecraft. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Bueno, si pones un poco de atención. Los dos casos que te conté son casos donde hubo persistencia y firmeza. Básicamente Vegeta nunca cambió su contenido drásticamente, subiendo lo que estaba de moda como otros, como otros canales que cambian su contenido drásticamente porque está de moda, porque, porque te da más visitas y porque quieren crecer en esta plataforma. Pero no estoy criticando a la gente que hace esto, más bien me parece algo inteligente si tu objetivo en YouTube es crecer y pues... Forrarte de dinero, you know Pero no, este no es el caso de Vegeta. Simplemente Vegeta siguió y siguió subiendo Minecraft Hasta el día de hoy, que con Karmalan y con todo el esfuerzo que ha hecho Tiene más de 30 millones de seguidores Es un premio bastante bastante gordo Es una cantidad que no todo el mundo puede conseguir Y bueno, creo que me expliqué bien, pero si no, retrocede el video Y de paso, dejas tu like y te suscribes, que me ayudaría un montón el siguiente Pokémon que puedo llegar a relacionar con Vegeta es el Pokémon Genesec. La relación que puede llegar a tener este Pokémon con Vegeta es el tema antigüedad. Y se preguntarán: ¿por qué antigüedad? Déjame te explico y pon mucha atención. Según datos de la Pokédex. Este Pokémon fue creado hace unos 200 años, aproximadamente, 250 años. Gente, para un video aquí para recordarte que le des like y te suscribas, pero bueno. Lo primero es que me quiero disculpar porque aquí cometí un error. Dije que Genesec fue creado hace 250 años, cuando el Pokémon existe hace más de 300 años. Así como lo escuchas, hace 300 años este Pokémon existía... Y, y no sé, no sé de dónde saqué que fue creado hace 200 años, así que me disculpan, pero bueno, ya saben. Básicamente el Pokémon es súper antiguo, así que bueno, corre video. Por lo que es un Pokémon que ya podemos deducir que es bastante antiguo. ¿Y qué tiene que ver este Pokémon con Vegeta? Pues como dije, Vegeta lleva años subiendo Minecraft. Y pues podría relacionar este Pokémon y a Vegeta por el factor antigüedad que tienen los dos. A ver si me explique bien. Genesec es un pokémon muy antiguo y Vegeta es, es muy antiguo subiendo Minecraft es un youtuber que subió Minecraft desde hace 6, 7 años o sea, ya ya es un poco antiguo, ¿me entienden? por lo que aquí el factor antigüedad juega un papel importante para los dos también porque la forma shiny de Genesec, la forma variocolor de Genesec es morada esto es fake, la forma variocolor de Genesec es roja y no sé por qué Dije que era morada, o sea, la forma normal, la forma por defecto de Genesec es morada Pero su forma shiny es roja y yo pensé que era al revés Discúlpeme por esto, creo que en este video andaba muy drogado, andaba, a ah, no sé, no sé, discúlpenme Pero bueno, ahora sí, espero que no haya más errores y no así no tengo que volver a interrumpirlos Y nada, corre video No me salió porque tengo las manos sudadas Bueno bueno, no importa, dejémoslo así. Otra, otra, otra. Y el siguiente Pokémon que puedo relacionar con Vegeta es el Pokémon de la séptima generación, Tapu Bulu. Yo creo que este ya se imaginarán por qué lo relacioné con Vegeta. Como pueden ver, el Pokémon Tapu Bulu, que es un Pokémon, como dije, de la séptima generación, tiene unos músculos que hacen sentir un aumento en la temperatura bastante fuerte. Estoy caliente. A lo que quiero llegar... Es que este Pokémon y también Vegeta están como decirlo mamadísimos, están fuertes físicamente en cuanto a su físico y pues quieras o no se puede llegar a relacionar, se puede llegar a relacionar con Vegeta también, podríamos relacionar al Pokémon legendario Uxie de la cuarta generación y pues qué relación pueden tener este Pokémon con Vegeta 777 porque no es, este Pokémon no es ni morado, tampoco está mamadísimo, ni tampoco tiene un trasfondo que inspire firmeza. Entonces, ¿qué relación tiene? Déjame te explico. Así como lo denomina la Pokédex, este Pokémon representa literalmente la inteligencia y la sabiduría. Y Vegeta, como bien se sabe, es un pro en cuanto a conocimiento en Minecraft. Sabe cómo funciona el juego y lo lleva jugando muchos años. El término inteligencia viene básicamente de, de que una persona está llena de información y pues sabe cómo utilizarla sabiamente para beneficiarse. ¿Ya ven por dónde estoy yendo? Bueno... Vegeta es súper inteligente jugando a Minecraft, o sea, ¿acaso no has visto las tamaño casas? Porque no sé si se pueden llamar casas, mansiones que se ha creado a lo largo de sus series. Es bastante impresionante, la verdad, a mí me, me sorprende bastante. Esto es una clara evidencia de su inteligencia y con esto puede llegar a relacionarlo con el Pokémon Uxie. Y bueno, gente, hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Y si es así, suscríbanse y dejen su me gusta. Y me ayudaría un montón que compartan mi video para que esto llegue a más gente que les podría interesar este tema sobre Vegeta, Pokémon y Carmalan. Y también recordarles que está en la descripción mi servidor de Discord donde aviso cada cosa que subo o voy a hacer en mi canal. Así que abajo en la descripción está por si quieren unirse. Y esto es bastante importante, pero si este video veo que es muy apoyado y tiene una aceptación buena y tiene un buen recibimiento, muy probablemente haga una segunda parte con el integrante de Karma en que ustedes elijan, como, como les dije. Si veo que este video es muy apoyado, si tiene no sé si llegamos a más de 7 likes, pues a lo mejor hago una encuesta, bueno no, no a lo mejor, haré una encuesta donde ponga a los integrantes de Karmaland restantes y ustedes van a elegir qué integrante de Karmaland será elegido para la siguiente parte de este video. Así que ya saben, dejen su me gusta, suscríbanse y comenten algún Pokémon que se pueda relacionar con Vegeta que yo me haya saltado. Así que nada, yo soy Citra y nos vemos en la próxima.